Buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB Matutino, hoy martes 2 de agosto de este año 2022 les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información, mi nombre es Daniel García y bueno pues eh, el día de hoy eh, tuvimos un pequeño contratiempo, este, pero bueno ya estamos iniciando, tarde pero sin sueño, digo sirve que pues bueno pues empezamos lleno con toda la información, Saludamos con muchísimo gusto a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, director de Diario El Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día. Pues buenas sí. tardes o buenas casi noches. Casi buenas ¿no? noches. Casi, casi buenas noches. Y pues sí, lamentablemente, pues también se le acaba la pila a, la, a los despertadores. ¿no? No. Al celular, que ya despertadores ya no, ya no hay, eso, eso ya, ya no, no se usa. ¿Ya no se usa? Eh, ah, No, bueno. no se olvida poner más bien la alarma. Eh. No, pero ya estamos aquí con toda la información y vaya que hay mucha, mucha información, mucha nota policíaca, uh -huh. accidentes, lamentablemente otra vez Mazamitla nos da noticias tristes, ¿Sí? también tenemos una denuncia de los vecinos de la colonia Gándara Estrada. Los que cuales, era por lo cual no podíamos iniciar, porque Los cuales, pues, bueno, están en contra de una obra que le está queriendo hacer el gobierno municipal y también tenemos una entrevista que le hizo nuestro amigo y compañero Juan José Río Ríos al presidente municipal de Pihuamo, Humberto Amezcua, así que tenemos, quédense porque hay mucha y mucha información. Así es, señores, pues bueno, pues vamos a iniciar con todo, con toda esta, este, información, recordarles que nos están viendo completamente en vivo, a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales, y bueno, también recordarles que estamos en nuestros canales de Youtube, así es de que bueno pues vamos a iniciar Milton con toda pues la información, dándole recio, porque fíjense que en Mazamitla asesinan a mujer, sujetos armados le pidieron detenerse una célula, célula de la delincuencia organizada que se trasladaba en dos vehículos asesinaron a una mujer que viajaba en una camioneta jeep de modelo reciente con placas de Puebla esto en el poblado de la Cofradía en el municipio de Mazamitla según detalló la Fiscalía del Estado los gatilleros le pidieron a la mujer que se detuviera y ella continuó y le dispararon su acompañante alcanzó a escapar según el boletín de la Fiscalía de acuerdo con las primeras indicatorias se desprendió que fue el pasado domingo la víctima conducía a la camioneta Jeep Rubicon modelo 2021 con matrículas po poblanas ella iba de un Iba de un hombre y justo cuando circulaba sobre la carretera Mazamitla-Tamazula A la altura del crucero de la estacada En la cofradía del municipio de la Sierra del Tigre Fueron interceptados por dos vehículos en los cuales viajaban varios sujetos armados Actuaron presuntamente como un retén itinerante de la delincuencia organizada Ya que le pidieron que detuviera la marcha del automotor La mujer aceleró la marcha por lo que dispararon en contra del jeep Acertando a la conductora mientras que el hombre que la acompañaba alcanzó a huir corriendo en los hechos, otra camioneta tipo Sud Honda modelo 2014, color blanco, resultó con impactos en diversas partes. Al sitio llegaron los servicios médicos municipales, llevaron a la mujer a un puesto de socorro, donde finalmente falleció bajo las heridas de bala. Un agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el hecho, además de peritos del Instituto Jalisciense de y Ciencias Forenses, recabaron indicios y levantaron el cuerpo para llevarlo a la morgue regional, donde se, localizó, se realizará la autopsia de ley correspondiente. Pues lamentable lo sucedido a esta mujer que pues, venía al parecer a, a turistear a, a Mazamitla y pues pierde la vida. Y recordemos que hace ¿qué fue? un mes el cardenal denunciaba que había retenes de, de la delincuencia organizada en el estado y sale furibundo el gobernador Enrique Alfaro a decir que no era cierto y bueno, vamos a ver qué dice. Aquí prácticamente la fiscalía está aceptando que era un retén itinerante la que le cobró la vida a esta mujer poblana. Pues va a decir que es el primer reten, ¿no? Que era itinerante, que si no cuenta. Bueno, pues Pero bueno, entonces... malas, siguen las malas noticias para Mazermitla, un pueblo que pues vive del turismo y que lamentablemente pues está viviendo horas muy amargas, ¿no? En los, bueno, los últimos meses. Y sobre todo va a ser algo tan lamentable que... No se manifieste el gobernador de Jalisco Con respecto no. a esto Porque pues, es, eh, es una eh, Ahora sí que es algo que Entra como feminicidio Y pues eso Pues eh, sin duda alguna pues, Sigue dejando muy marcado esto Con el tema de la violencia no, ¿Y que con qué confianza va a ir uno como turista A pasearse para allá? Pues no, ¿no? Definitivamente. Afectando no. directamente la, la economía Del de, de municipio ¿no? Pues bueno ni hablar, es así está este asunto, pasamos a más de la información, continuamos continuamos con temas policíacos, fíjense que volcadura deja tres lesionados gran movilización de unidades de protección civil Jalisco, base regional municipio de Tuxpan, Cruz Roja, Delegación Ciudad Guzmán, Guardia Nacional y Policía del Estado generó la volcadura de un vehículo compacto con placas del Estado de Michoacán esto sobre el kilómetro 69 de la carretera libre de Colima, Ciudad Guzmán, a su paso por la delegación de las canoas. En el lugar resultaron tres personas lesionadas, dos masculinos y una femenina, con edades de entre los 17 a los 19 años, quienes fueron llevados al hospital regional de Ciudad Guzmán para una mejor valoración médica. Vaya lamentable esta situación y este tramo, Milton, que sigue dando mucho, pues, de qué hablar este tramo de... De Tuxpan, de Ciudad Guzmán Hacia el municipio de Tuxpan ¿eh? Sí, un poquito antes de cuatro caminos Pues es una recta, pero la gente se confía ¿no? Y, y le mete el acelerador sí. La rebasa y, y sobre todo estaba Por lo que vimos, estaba mojado el pavimento entonces, aparte, aparte. Eso pudo haber de, Derivado ¿no? de la fuerte Velocidad y pues, el, el pavimento mojado Otro punto que también es muy accidentado Y el cual pues Nos dejó nota para el día de hoy es a la altura de Sayula Y esto por la autopista En el kilómetro 64 Más 800 Con sentido a Colima Donde una camioneta pickup Pues se subió a, a las defensas Centrales que hay de concreto eh, En medio de la carretera Para, para desvierte a la libre uh -huh. Para salir más bien a A, a la autopista, a la autopista ¿no? Más bien a la libre, a la libre. Eh, Pues como que como que no los vio y se le sube ahí a la banquetita de concreto y pues dejando daños fuertes, sobre todo en la parte delantera de, bueno. del, de la camioneta. Pues de bueno. lujo, por cierto. Sí, sí, sí, la vimos, por cierto, una blanquita. pusiste la foto? No, se me pasó, pero bueno, ni hablar. Ni hablar. Ahí quedó, <risa> nomás. Pero sí sale con una mira Sí, pues sí, esperemos que sí. Bueno, y en más de la información, pedí a Milton aquí si hay fotito. Fue, pues, el rescate de, de, de, las, de dos ya? mascotas. <risa> bueno, le da su, pues, Ándale. No, no, manos. no, esto no entiendo bien. <risa> Oiga, fíjense que, pues, el día de ayer eh, se registró un incendio en un domicilio, en una casa habitación eh, de, de la delegación de Huescalapa. Durante el mediodía de este lunes, elementos de protección civil y bomberos rescataron a dos mascotas ...que se encontraban al interior de este domicilio, los hechos eh, se registraron en el incendio de una casa habitación... ...por lo que al arribo de los rescatistas se percataron que no eh, que no se encontraba ninguna persona dentro del domicilio... ...por lo que de inmediato procedieron a sofocar las llamas, fue ahí cuando detectaron la presencia de un perro de raza chihuahua, además de un conejo los cuales fueron sacados del sitio para ponerlos al salvo y entregárselos al propietario. Y pues ahí estamos viendo las imágenes, el cachorrito todo mojado y el conejo también. Bueno, Pero bueno, menos mal que fueron. la rescatados. libraron de terminar en vida, ¿no? El conejo. No, sí, pues el conejo no creas, había unas imágenes que salió todo tiznado de... Pero es negro. Era ¿no? blanquito. Era, no, no, sí, era, era blanquito, blanco. ¿eh? Era sí, por sí, fin. sí. Era mi duda, dije. Bueno, salió todo tiznado. <ríe> alcanzó a chicharrar tantito? No, no, de... no, sí si lo... Sí, por lo menos sí, al parecer, sanos y salvos, nada más creo que sí. Andaban por ahí tiznados, yo creo que ya... Este... Ahí sé. Eh, por ahí se, ha de ver, se han de haber arrinconado. Bueno, uh -huh. lo importante es que... Que están... Sanos y salvos, ¿no? Así es. Aunque dicen que ya olía bonito. <risa> Pero bueno. Pues vámonos con más... Más más notas de carretera, más notas policíacas Donde sobre la carretera Ciudad Guzmán-Zapotiltí A su paso por el Cerrito de la Virgen pues, Se registró un fuerte choque entre dos automóviles Hasta ese sitio acudieron elementos de la Cruz Roja Y de Protección Civil de Zapotiltí Para la extracción de un masculino que quedó dentro del vehículo Y uno más que presentó severas lesiones Los afectados fueron a recibir atención médica al hospital Instituto Mexicano del Seguro Social para su mejor valoración médica. Otro tramito también que, que nos da mucha información de este tipo. Sobre, es que sigue, si, seguimos con lo mismo, ¿no? El tema de la velocidad, porque también ahí es una línea recta, por lo menos del ingreso de Huescalapa hasta la vía del tren. Y este. Digo, si no estuviera la vía, créeme que te ibas de lleno hasta. Hasta la vuelta del, hasta el crucero del Zapote. Exactamente. Entonces y ahí sí, quién pues, sabe y sí, cómo estaría mucho, el asunto. Mucho ¿no? accidente, ¿no? Uh -huh. ¿no? Pregúntale a tu amigo. Pues sí, pero bueno. Pues ahí está, parte de la información policiaca. Vámonos a ir a un corte comercial, es muy breve, pero regresamos porque tendremos ahora sí ya lo que viene siendo esta pues eh, investigación y bueno pues eh, esta entrevista con los vecinos de la de la calle, es de la calle, colonia. es de la colonia Gándara Estrada, que bueno pues precisamente eh, se oponen a una obra que va a realizar el ayuntamiento de Zapotlán el grande, una obra que ni siquiera, ni siquiera eh, se había anunciado a través de redes sociales de esta estancia gubernamental, Ap aparentemente está eh, cabildeada, por decirlo, digo, pasó a cabildo pero eh, pues no hay un anuncio formal como tal este y bueno pues vamos a ver en qué consiste qué fue lo que le dijeron a los vecinos y sobre todo la opinión de los vecinos porque pues es una muy mala estrategia por parte del gobierno, por eso es que se oponen a esta infraestructura todos estos detalles se los vamos a comentar después del corte comercial, hacemos una pausa y regresamos Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, la Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Daniel Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche... Ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Ferías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. continuamos muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información y eh, recordarles que tenemos una línea de whatsapp que es el 341-198-0678 para que usted se pueda comunicar con nosotros también pues bueno pues están las eh, transmisiones que hacemos eh, tanto en diario el volcán como en enlaces Zaputlán, también para que a través de la transmisión en facebook pues usted nos pueda eh, dejar su comentario Continuamos con más de la información, continuamos con más eh, notas periodísticas, y bueno, pues ya lo que les comentábamos eh, antes de irnos al corte, pues es este tema de la colonia Gándar Estrada, y Milton, pues ahí está ahí todos los detalles. Así es, eh, me tocó ir el, el domingo para ser preciso a la colonia Gándar Estrada, después de que los vecinos me hicieran unas llamadas y me comentaran que pues querían hacerle el gobierno municipal una obra, quieren hacer un parque, ahí... Juntito al canal hidrológico Ahí digamos que Un poquito más abajo Del canal hidrológico Y ellos no están muy de acuerdo en primer lugar Porque como todos sabemos pues Ese canal con las lluvias suele desbordarse Entonces dicen que va a ser una obra Que se va a estar inundando Otro punto es que no están De acuerdo porque ellos no pidieron Un, un parque Porque sus necesidades son otras Pero Recordemos es parque que es, ¿qué? Es un, eh, Ahorita vamos a explicar cómo va el parque este, tienen calles empedradas Las calles se inundan Huele a drenaje Porque el drenaje ya está más arriba que, que la calle Supuestamente Lo que en medio se explicaron Porque dicen que nada más les mostraron Unas hojas tamaño oficio Y con el celular de así va a quedar la obra Así van a ver las imágenes Donde le dicen Ah es que la idea es que como esta tierra de la colonia de Andra Estrada ¿no? Como muchas colonias que están para abajo y mucha gente sabe Que les escarbas unos cuantos metros y sale agua Que de hecho el agua que ustedes van a ver en las imágenes no es de lluvia Es de la misma agua que está brotando de la tierra Que los vecinos le, le dicen llora agua no Entonces como... ¿Es, ¿Es de que es el agua? Es, es de la laguna ah. eh, como, ¿O sea se regresa o es la que Es va? la que está debajo de la tierra bueno, el asunto es que Se supone que van a poner unas cisternas El ayuntamiento Ajá. Para que el agua de abajo pues no, no suba O la que suba se alcance a filtrar Y la lluvia, el agua de lluvia Que caiga, se filtre y caiga A estas cisternas Y esta agua se reutilice Para las necesidades de la colonia Los vecinos preguntan, bueno Y cuando se llenen las cisternas, ¿qué va a pasar? Pues ah, se va a desbordar, ¿no? No, con unas bombas automáticas lo van a echar al canal hidrológico la pregunta es si, el canal, si está lloviendo el canal hidrológico ya se desbordó, se, ya se llenaron las cisternas vas a echarle el agua que te sobra al canal que está desbordado y si el problema no te lo vas a reechar re encima tú solo pues se lo vas a echar a otra colonia más abajo o a otros campos de cultivo más abajo entonces son muchas dudas los que tienen los colonos que hay que comentarlo con los que platicamos pues no nomás son vecinos que están en contra estamos hablando de gente que son albañiles incluso hay un ingeniero constructor que se dedica a hacer este tipo de obras y pues es el que primero que dijo esto nos va a servir me queda mucho lo de la duda y lo que mencionas con el tema de las bombas dices bueno está bien ¿quién va a operar las bombas? Que supuestamente van a ser automatizadas, que al llegar el, el agua a cierto nivel. Ah, o sea, las van a colocar. ¿Y se cuando se descompongan? No sé, ahí les recordaré Plaza las Fuentes cuántos <ríe> años duró o, o fin, fun, con las bombas quemadas, quemadas. No, y ahorita pues, no creas. O sea, las, ah, ahorita un, están funcionando bien y, bien. y aparte la bomba también este eh, se, les, se, les sale, se les sale el agua también. Has visto, hay una jardinerita y se le sale y ahí se estanca las afueras de Y además jacenar. recordemos que somos una sísmica, alema, además como dicen los, los señores, como lo van a escuchar, a ver, el, el concreto hidráulico y las varillas y todo, van a tener agua abajo, van a tener agua arriba, pues esa cosa en 10 años o menos, va a tronar. Aparte, tomando en cuenta que no tiemble, o una cosa por el estilo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver la entrevista Ay, Y, y sobre raro. todo, por, por lo que pudimos constatar, pues que queda la colonia al nivel de la cuneta y, y que ya es una zona como ahorita con el tema de los colectores pluviales pues toda esa, esa agua pues ya habían denunciado que incluso hasta se desborda el, el canal hidrológico, estas ¿no? lluvias que hemos tenido estas semanas dicen los vecinos que diario se ha desbordado y gracias a los colectores de Leonavicario porque más agua llega al canal hidrológico según ellos y se desborda más en ese punto. Igual que en la Rosendo, allá uh, atrás de la academia, el uh -huh. policía, pues es, pues es el mismo No, canal. ahí olvídate, ahí ya. Ahí es el mismo <risa> ahí canal. Ahí ya entonces, eh, se desborda. El agua se sale por donde quiera. Y es una de las cosas que están molestos y sobre todo les preocupan y les gustaría por cambiarlo porque dicen no es una obra que nosotros hayamos pedido. No, pero ¿Sí? vamos a ver el video. Pues vamos a verlo entonces para detalles. que le pongan bien atención. Y sobre todo vean las imágenes. Y esa agua, repito, no, es de lluvia. Y es un agua que todo... La sacan durante el día y en la noche vuelve a estar. Bueno. Dicen que la sacan, pues. Porque dicen que hay una bomba que la saca, pero... Levantamos, hay una imagen donde se ve que levantamos la, la manguera para buscar la, el motor de la bomba. Porque arriba no estaba. Y pues la manguera no está conectada a nada. Bueno. A ver, hay que ver entonces el video para poder... Para poder entender ciertas cosas Dale. Tanto lo que dijo la parte gubernamental Como por lo que expresan los vecinos porque, yes. Pero por lo que Estás comentando creo que es una es un Reverenda rechazo. Cuestión de parte del ayuntamiento digo y, y esa cosa mide Como dos albercas olímpicas más o menos. Sabemos perfectamente que pues, Siempre se la sacan de la manga Por donde quiera Pero bueno vamos a ver entonces el video 15, 20 días ya estamos arrancando. Oiga, yo me voy a salir un poquito de ahí para pedir que den mantenimiento a la cuneta porque la temporada pasada de lluvias ya se empezó a salir desde allá. O sea, sí, lo que, que estamos quedado. platicando ahorita, que ya limpiaron allá, pero acá es donde se hace el tapón y si es el peligro para nosotros. Mire, señor, eh, yo quisiera comentar así brevemente. Eh, desgraciadamente nos está tocando a nosotros limpiar sí, todos sí, los canales sí. de la ciudad. Sí, es que nomás lo hizo Esquer cuando entró él y ya... Ya lo vimos acá más. Todas las pinetas, yo ayer, ayer estuve con rumbo del, del, del núcleo de la Fere. Digo, perdón, de, el, del parque ecológico. Se limpió, pero ahorita sigue estando... Hay mucha, es que se han enormemente. se han sacado miles de metros cúbicos de, de tierra eh, que han estado cerrados por mucho. Ya vimos, hay evidencia que no hay bomba tal para que esté bombeando el agua y la esté sacando. Otra. El canal este no tiene... Salida, sino que unos cuantos metros adelante está un tapón. De ese dinero, ¿a dónde se va a ir o a dónde se está yendo? Por eso necesitamos que vengan los titulares de la obra más tanto, el señor presidente. Y luego estás viendo el encercamiento que hay ahí, Milton. Así es. Eso es lo único que yo puedo decir. Que tenemos que gestionar. Que vengan los responsables y los expliquen con peras, con manzanas o con lo que ellos quieran cómo va a estar todo. Luego está el nivel del canal hidrológico y ese se desborda, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces, a veces, se han venido lluvias fuertes y se ha salido el canal? Entonces, esto, esto sería un doble riesgo, tanto para la colonia y los habitantes que, en los que ellos vivimos. Eso es, ese es mi punto de vista. Okay. Por lo cual, yo estoy... Sinceramente yo estoy inconforme, porque no se vale engañar a la gente, ni jugar con las necesidades de, un, de una colonia. Y no, cuando vinieron, nunca les explicaron de qué se trataba, ¿verdad? Ni les mostraron nada. Pues el, el proyecto, sí nos lo mostraron, sí nos lo mostraron, nos explicaron, ¿no? pero en sí, nunca lo vimos en maqueta, lo vimos en unas otras también un oficio, oficio empresas, y nada más iban a quedar. El... Vinieron en mayo, ¿no? Ellos vinieron en mayo, principios de mayo y dijeron que dentro de 15-22 se iba a esto se hace que 15-22 días es lo único que yo puedo decir Está bien. Alejandro dijo que iba a poner bombas eléctricas ¿Bombas Alejandro qué? dijo que eran bombas eléctricas que les iba a dejar permanentes uh -huh. entonces yo, yo, yo, yo sugería pues o yo doy mi opinión de que se, se automaticen sí, entonces este y, y por ejemplo cuando esté cierto nivel solito, o sea cuando el nivel llegue a un punto a, alto que toque el nivel alto empieza la bomba a jalar y empieza a aventar el canal hidrológico mm -hmm. es lo que dijo la solución mm -hmm. que dijo Alejandro o sea, ¿no? uh -huh. pues ahora, que no se raje ahora les van a dar, Porque van a poner las bombas es fácil, ponerlas, ya vamos a ponernos a automatizarlas, ya con sensores y con relevadores, podemos echar el arrancador a la hora que se necesite, a la hora que el, que el nivel suba y que, y que empiece a aventar la bomba, que empiece a trabajar la bomba. Que cuando ya baje, el nivel bajo lo detecta y para, la, y para lo que es la bomba. Vuelve a subir el nivel, que esté a madres el agua, vuelve a subir el nivel, vuelve a arrancar y vuelve a aventar el agua. Y al hidrológico, y hay que levantar un poquito más, porque si, de ahí se, no sé si se haya desbordado para Sí, sí, Lo que, lo comentaba, sí es lo que un un pasa problema. es que la, el agua, como dice Alejandro, que es, este, este Alejandro que es que como hicieron botas de, bo, bocas de tormenta para quitarle la bronca a la leona binario, entonces agarraron el agua que para allá y se la metieron. El agua que corría para aquel lado, que la luna brincario tenía también su pinche bronconón, pero parte de esa se iba para otro lado. Para aquel lado, lo natural del, del pueblo, uh -huh. el, el, de, el, el, el, el sí, nivel natural. Sí. Pero ya la agarraron se la metieron aquí. Entonces lo, lo, están, lo están cargando hidrológico de, de alguna manera o de otra. Entonces, ese es el problema también. De que yo vi visto acá en el Tianguis, como pasa, pero si rebosante más abajo sabíamos que esta de la gándara estaba estaba abajo del trango. Sí, pues esta es desde que tengo, desde que yo yo, colonia pues, yo digo que todos pues esos terrenos este han estado eh, abajo. Eh, yo yo te sí. le había comentado a, antes cuando estábamos nosotros que les había comentado que lo más ideal no es esto porque esto no va a servir. Esto nomás es para mí no es un pasatiempo sí, porque también. no va a servir. O sea, a mí lo que realmente sirve es aunque hace canal a un lado, hacer otro pinche canal a otro lado. Ah, aquí sí, paralelo. Que se va a gastar aquí, se paralelo, tienes razón, hasta donde, sí, hasta donde te permita el se nivel. Va gastar, se eh. va a gastar menos en piche mantenimiento y en sí. estar haciendo esto que están haciendo. Aquí no les va a permitir el terreno porque aquí es húmedo. Sí. Y aquí si le van a escarbar más, va a salir el agua así como está y nunca sí, van a acabar. Está, nunca van a acabar. Va a acabar este, sí. va a salir este y va a entrar el otro. ¿Es lo estar y tiene la corriente esa calle. Sí, si ya lo meten, hacen otro pinche canal a un ¿eh? De tanto. Y hasta donde permita el nivel Y el canal lo permite, permita, hasta allá. Eh, Hasta donde se sí. una, donde se puede Eso es lo más lógico nivel, que ¿no? hay Tiene que, que, que sin topografía ahí Póndole. Para hasta qué punto puede De uh -huh. hecho ya más o menos yo le he eché una tanteada eh. Y sin topografía, pero, ¿Pero sí Pero cuántos metros de pecanteras este que son más allá hasta ya son como más o menos un tal, un tal árbol aquel eso es sí. donde termina de este que se ve el negro que ahí, se ve ahí al fondo pues, ahí más o menos porque hace una curva sí ahí ahí está ahí enfoca unos 300 metros un poquito más pues póngale que en casi 400. unos Pongo póngale el, casi los mil metros los mil, que los de mil. ahí aquí los mil metros bueno pues sí también pero están sí. tarde de metiendo y entonces si hace, si hace otro canal igual al ese que está a un lado que sea de suplente se puede decir sí. Se deja uno de todo esto sí, Porque esta agua de está aquí, como quiera la puede mandar uno ahí Y el terreno no es hasta allá Hasta un tan porque allá son 1200 metros de otra propiedad sí. Entonces eso, si no lo toman en cuenta el rato va a ser un problema ¿Por qué? Porque lo están trabajando así nomás Ah, este es el al área verde, sí, pero al rato va a ser un problema para la misma colonia sí, En vez de beneficiarlo va a salir perjudicado por ese ya, lado Este Alejandro, Alejandro Barragán fue lo que dijo Aquí en la gándara estaba vamos a hacerles un parque bonito, uh. hundido Y vamos a poner bombas para que saquen el agua al cardánico okay, okay. Con eso, con eso tienen, que lo cumpla Esa agua ahí. que está ahí, ¿de dónde sale? Es de la laguna ¿Usted la carga Y sale, en dos días tiene esta agua por sí, eso le digo, nunca saliendo, se va ya, a acabar nunca se... Esta nunca se va a acabar Entonces, ¿Y qué le va a afectar a la obra? Estando teniendo siempre agua arriba y abajo Pues la cosa es de que mantener cierto nivel O sea, siempre va a haber agua sí, sí, Siempre sí, va a tener ser. un nivel controlado Que suba de más, lo avientas Vuelve a los el, el día es... siguiente, a los dos días vuelve a subir Solita eh, va a volver aquí, a Aquí, a, a lo que me había comentado el, el encargado de la obra Le dijo, aquí se va a meter una plataforma de piedra Y de Jal, de Tejuntal Sobre de esa Va a entrar la placa hidráulica de concreto. De ahí a hacer cajón. Para que ese, ese cajón. Ahora, lo que yo digo, bueno, está bien ese cajón, pero como nos dijo Joel, vamos a tener el zancudal. Vamos a tener el problema es de. Los niños". Ese agua ya está echada. Ya, ya está verde ahí. ¿eh? Sí, sí. Y desgraciadamente, ese es tiempo pues se va a cuartear y se va a echar a perder. Ya no sí, sirvió sí, de nada. Porque va a estar húmedo por abajo. Entonces, aquí el detalle. Es que, pues, realmente, pues, en, a un futuro pone que en el momento sí te sirva, pero más adelante no ya no. no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hay que aquí? Hacer? Primero, lo, lo, lo, la, la manera emergente que cumpla el, el, el, el, el, el este presidente y que ponga las bombas es lo que se va a poder hacer ahorita, Ajá. porque él lo, plasmó en un, lo tiene en un documento. Busquen el documento. dice oye usted, eh, presidente, usted prometió esto y vamos arreglando para bombas de ¿Eh? no tiene nada cotizado en bombas De momento es lo, que, es lo que dijo y es lo que habló y le volvieron a preguntar y cuando era presidente ya les dijeron que iban a hacer un parque muy bonito y que van a poner unas bombas para sacar el agua sí, y Pero estamos. les deja algo por escrito ahorita no nos sacó, ni nos atrofó nada. ahorita sí, presid sí, presidente. Les no, no, ha dejado el render y los No, yo le dije al Arqui, no, yo, yo necesito... Yo, yo, lo que, sí, que deben de hacer es ir directo a hacer un oficio y que entregárselo a Alejandro. Señor presidente, usted en tal fecha, en tal día habló de esto y esperemos que cumpla su palabra y ahí está. Y él dijo que dos meses ya, ¿cuántos vamos? Busquenle, el, busquen el documento pues en donde está. Mayo, no, mayo. No, no en eh, mayo, mayo que pues, supuestamente en mayo iba a empezar la obra. Ah, sí, fue mayo, mayo y junio, sí. dos meses. Sí, dijo uno, bueno. dos meses que ya para entregarnos la obra. Y ahora a ser sí, un parque un un bonito momento, y la chingada Mire, con sus bombas de agua. ¿Dónde vamos? O sea, nos hemos pasado todos dos, tres meses sacando tierra y luego? No, es que se le digo que va a acabar su mandato y va a quedar o esa igual. No, no se va a acabar. Porque eso el agua no lo va a dejar No. Y es lo que dijo mi papá, ahora, ¿cómo se van a meter a trabajar allá? Si el agua no te va a dejar, no te va a dejar. Claro. Pues sí, ¿Qué bien. tanto le afecta allá abajo cuando llega fuerte? ¿Dónde va? Sí. O sea, esa agua que está, que nace de abajo. Cuando llegue sí, sí, sí, sí. muy fuerte, ¿qué tanto? ¿Qué o sea? tanto afecta? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué impacto pues tiene? va a subir un brazo a no, la no no. más Va a volver a subir. ¿Y qué mal? tanto le va a afectar a la obra? A la obra de cuenta te puede durar hasta 25-30 años. Es decir a lo que es el acero, porque si es sí, claro, a, a ese límite va a llegar el acero, ¿por qué? Porque va a tener humedad. Por todos lados. Por todos lados, sí. tanto como por arriba y abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a podrir. Eso, totalmente. No, hasta pero, el concreto pero, se va a podrir. No, claro, sí. hasta menos, va a durar menos. Sí, hasta, hasta que... menos, sí. Una casa normal dura 60 años, que le cae una pinche tormenta y se hace un charquito, se va quedándose arro la, la, la varilla. La varilla. Es 60 años es lo máximo. Ajá. Pero estando en un lugar, digamos que no se moja. De sí, vez en cuando, pala, cuando sí. Ahora, sí? ¿qué que va a estar a horas, horas, y Dura sí. 20 años sin en... bombas. Por eso es. Sí, más. sí, más. sí, sí, sí, sí más de bombas. Es. Que es. bombas. Ah, no, sí, con, con bombas, de, de hecho, en bombas. De hecho, el proyecto, cuando vino el ingeniero, ese día sí, que es. nos mostró el proyecto dijo Va a ser una, se van a hacer cisternas, se van a meter equipo de bombeo para cuando se vengan las lluvias y se acumule el agua, estas automáticamente, así dijo él, ¿eh? sí, sí, sí. las bombien al canal. Sí, punto. Eso y era todo lo que dijo. Sí. No, pero dijo que estaba la máquina tratadora para tratar el agua, el lodo lo iban a echar hacia afuera y va a quedar agua supuestamente para uso de plantas. Ahí te va. Es que mira, el proyecto lo trae. Sí, sí, sí lo trae. Realmente sí lo traían, pero lo traían en unas hojas de tamaño oficio. Y venían impresas. No, tiene que tener una cartulina. también. la maqueta, una maqueta con todas las hojas y todo. La cartulina, ya Entonces, aquí está. Y veanlo. La, fo la foto que tú viste, sí. que te mostró mi esposa, sí. es porque ella le tomó foto al, uh -huh. al, al, al papel. Pero ellos no lo mostraron así, pero así rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí fue rápido. ¿Alguna duda? Como dos minutos se tardó, ¿no? Sí. ¿Nos dicen, nos dicen, nos dicen, tienen alguna duda? Y es cuando, es cuando empezó, lo callaron. Sí, sí me callaron. Lo callaron de bonanza, lo pagaron. Ahora, ahora cuando vino la primera tormenta les dije que no va a funcionar, lo mismo está diciendo el ingeniero Jorías no va a funcionar. Espérate que acaben ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, si sí. no perderse Ahora, dinero mejor nos vamos ¿Para qué nos vamos a esperar a que acaben? Ahora, vamos a hacerles la petición de la audiencia Que nos la concedan, sí. pero que vengan y que me lo hagan aquí nos Así expliquen. es, aquí que les aquí, aquí le expliquen sobre, sobre aquí el terreno. que nos, aquí Sobre nos, que la obra, les vengan y, vengan y, y les digan aquí. Que ah. los... nos digan y que nos expliquen aquí Exactamente. Es lo que pueden hacer ahorita. Terminarlo y poner sus bombas que prometieron. Nadie, nadie les pidió bombas. ¿sí? Alejandro dijo bombas al canal de Doral. No, pues ese señor pero, dice tantas cosas que no se le creen. No es no, una necesidad petición no, de algunos. No de, no, de ellos. De no, de ellos nosotros ellos querían querían otras ideas de hacer un centro comunitario y unas canchas. ¿verdad? O sea, si acomodar de este lado que es nuestra ría verde, pero no con esto que tenemos un. Es como no, digo, es un peligro futuro porque cuando truene y anden jugando alguien no sabe uno en qué momento se tiembla y es zona de temblores. ¿Cuánto va a aguantar uno temblores? Exactamente. Por eso es más lógico lo que yo digo, hacer un canal ah, con, paralelo al... con el otro cuando paralelo yo... al la... hidrológico. lógico era... y ah, más barato. Juntar? Niveles. ¿Cuántos, ¿Cuántos millones le dijeron que cosa 6 millones. Seis hay dos opciones. Las bombas que prometió Alejandro y el número dos, meter el canal. Ey, si en dado caso que no hubiera eso, entonces el segundo punto sería: o me haces un canal, como se dice, Paralele, canal, eh, paralelo, paralelo, o que se desboque y o, o que se pare la obra y a qué vas y a hacer. Y, a ver, y vemos qué vamos a hacer. Exactamente, sí, exactamente, pero que vean los señores y aquí que nos lo expliquen. Sí, porque el aquí, agua. Fue, pa, para, que, para que ellos mismos, de sus propios ojos, vean cómo está todo el, uh -huh. todo el desmadre para que no digan, no, pues es que necesitamos, porque al final de Marichín, ya sabemos cómo son, y los conoces. Sí, para claro. decir, Es que yo no he ido a ver, y yo no te puedo quitar algo es. que yo no veo. Mejor que vengan los señores, y que vean, sí. y que nos digan. Entonces. Bueno, pues, ahí está. usted ya pudo contactar este video, en el cual, pues bueno, pues lo, es exactamente pues, la queja de los vecinos de la colonia Gándar Estrada, Milton, precisamente pues por esta obra, ¿no? Sí, los cuales no están muy convencidos y, ya vimos ¿no? Que no, sobre eh. todo, quieren que las autoridades vayan de nueva cuenta, como fueron aquel seis, pasado 6 de mayo, y ahora sí les explican y les demuestren bien, si no, pues echar para atrás la, la obra, ¿no? Que no les convence y dicen que no la pidieron y que la colonia tiene otras necesidades mucho más urgentes que un parque que amenaza ser un peligro. Sí, y aparte también, pues es que ha sido como todo y, y, y, y hay que decirlo de esta manera, pero siempre estas eh, autoridades o estos servidores públicos pues siempre te agarran de bajada ¿no? con este tema de obras que mira que va a ser algo espectacular y todo lo demás eh pero es, es cosa que no entiende los vecinos, ¿por qué? Porque nunca, bueno, va la persona experta, que es la que te emite lo que va a hacer, pero no hay una persona experta que te dé esa, esa eh, contraopinión, vaya, en la que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que, lo que está mal. En esta ocasión lo hubo, porque ya como lo comentaba Milton, pues hay una persona... Que se dedica a este oficio de la arquitectura. Y, y aparte hay varios albañiles. Y hay o sea, varios ahí ellos. también. Y luego como ustedes vieron las imágenes. Así se los mostraron el proyecto. Con el celular. Con el celular. <ríe> digo Por lo menos el de los que os quito Lo mostraron Milton con. <ríe> Una, te las pasaron. no Porque Te las pasaron con, con unas hojas. Y acá sacaron en la mesa como vieron. Las hojas y pues, ahí está. Así va a quedar. Y pero dicen ellos. Era un simple dibujo. O sea no había especificaciones. No había detalles de nada. no Entonces pues. Quieren, nuevamente Que den la cara, las autoridades municipales Sobre todo el presidente Y que les expliquen de qué va a servir Y si no, que ellos Están dando alternativas de lo que pueden Lo que realmente necesitan ¿no? Pero, Pero bueno. y esa Fáltica, esa falta de ética Profesional, Milton, o sea, también te Parte de, de los Arquitectos y de los ingenieros Del municipio, pues en este Caso del ayuntamiento Que, que este pues mira con el teléfono y todo lo demás, digo, oye, pues unas no cartulinas, o sea, no, pues no unos planos, claras. no, hago unos planos, porque se supone que hiciste los trazos, digo, ahorita ya todo, todo se digitaliza, pero debes de tener en cuenta que ante una reunión así, pues debes de llevar unos planos para que efectivamente especifiques. Sí, eh, comunicación el, social el, el, tiene cómo? impresoras para imprimir en tamaños grandes, ¿no? Ahí pues ponlos a chambear, ¿no? y y que te hagan unas impresiones para que la gente lo vea. Esa es la idea, ¿no? Que los vea, pregunten, cuestionen y el municipio les responda todas las dudas para que no haya este tipo de problemas. Sí. Aquí, hey, luego a veces les quieren jugar el atole con el dedo, como sienten ellos, de que piensan que nosotros no sabemos. Exacto. Y pues sí, sí, sí sabemos y nos estamos dando cuenta que eso está mal. Además, es, eso ya lo vieron inundado. Todos los días le sacan el agua, según ellos le sacan el agua y ese nivel de agua pues sigue subiendo. Si se fijan estuvimos aventando piedras y hay partes donde se ve que está bastante profundo. ¿no? Oye, ¿ha ido esta maquinaria, Milton? No te supieron decir si los, los vecinos, si ha ido esta maquinaria la que llegó de... Ahí hay dos máquinas, hay un tractor y un volteo. Ahí en las imágenes se ven. De hecho han tumbado dos postes y aparte de que han dañado las... Las calles, ¿no? De por sí ninguna está pavimentada todos son de tierra Y con las lluvias pues han Enlodan y, y han causado Muchas afectaciones, ¿no? A, a la colonia porque son pues, Van cargados, ¿no? Y están pesados Y de por sí las calles no están nada buenas Huele mucho a drenaje No lo han arreglado No, ya vimos un color del agua también Se les Entonces, inunda Pues el agua ya se está sedando Luego la otra es Y, ok, está inundada ¿Y cómo vas a meter a, a los trabajadores ahí a...? a que hagan algo, uh -huh. con el agua hasta las rodillas, Sí. Pues bueno, vamos al corte, pues sí, pues vámonos entonces, porque, ay no, qué, qué horror esto, y eso que no fui, ¿sí? no, y eso que no fui, pues imagínate, <risa> pero bueno, así está la cuestión, vámonos a ir a un corte comercial, regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes, pausa y volvemos. DIMA somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las cinco exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. continuamos muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información y continuando con más de las notas periodísticas vámonos a ir con más eh, notas con más Amos hasta de, de información así es porque fíjense que Juan David Esparza gana el segundo lugar en carrera de ascenso así es pues bueno pues ahí está esta parte de la información, fíjense que ganándose una medalla más por su alto rendimiento deportivo, el zapotitlense Juan David Esparza ganó el segundo lugar en la categoría juvenil mayor en la carrera de ascenso al Volcán de Colima. Cabe mencionar que en dicha competencia tuvo un reñido ascenso entre aproximadamente 160 deportistas élites, logrando en general con el onceavo lugar. El gobierno municipal una vez más felicita a Juan David por poner en alto el nombre de Zapotiltic. Ahí está Milton, parte de esta información. Muy bien, y siguiendo con el municipio de Zapotiltic, fíjate que certifican eh, aguacate para su exportación. Y esto con trabajo de la mano con la Junta Local de Sanidad Vegetal, el gobierno estatal y municipal han realizado un barrido general en Zapotiltic limpiando la zona de gusano barrenador y por fin ha logrado la certificación tan anhelada. Las primeras 1.178 hectáreas autorizadas para la exportación de aguacate pertenecen a siete empresas de Jalisco y pronto se dan banderazo de arranque con las primeras embarcaciones que exportarán aguacate hacia el país de Estados Unidos. Estas acciones continuarán beneficiando a más empresas del municipio y la región sur de Jalisco El compromiso es continuar apoyándolas para que Zapotiltit siga certificando sus huertos Así como todos los municipios productores del estado Cabe mencionar que también se logró brindar mantenimiento y limpieza del gusano barrenador A 170 árboles ubicados en barrancas y se apoyó con la limpieza de 151 huertos tras patio, dejándolos 369 árboles libres de esta plaga los trabajos se realizaron en el municipio bajo la supervisión y atención de Héctor del Toro Torres, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, acompañado de su equipo de trabajo, así como de Javier medida Villanueva, quien es el presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco, eh, también de Juan Carlos Valle, coordinador Fomento Europeo -Core de Corea y Enrique Leal Tapia, presidente de Productores de Aguacate de también de aquel municipio. Pues ahí está, certificándose cada vez más huertas para exportar aguacate a Estados Unidos Y los que faltan Continuamos ¿no? vemos continuo. polémica, ¿no? Y lo que falta todavía Pues te digo, y lo que falta y lo que ya vas a tener hasta un arbolito Afuera de tu casa, Milton, de aguacate Ya me dan ganas de poner uno Que el caos, pues ahí nomás Le echas le... la agüita El caos está lloviendo Ahí eh, también Voy a cortar. O se inunda por ahí Voy a chilo. cortar el pino que tengo ahí en casa que no deja nada productivo y, y voy a sembrar aguacate Decían que hasta los Nueve meses es cuando empieza A dar con un tratamiento Ay, El aguacate Acuérdate que le meten acelerantes ¿Eh? sí. y Porque hasta... normal, un árbol según eso eh, Si mal no recuerdo decían que a los dos Tres años empezaba en eh, La normalidad a producir Aguacate, acá rápido sí Para dentro, un año o menos Ya esté dando aguacate Acuérdate que hemos visto cuando Hacemos lo de la expo agrícola, en árboles chiquitos y ya tienen aguacate. Sí. O bien grandotes y el, el aguacate bien pequeño también. Bueno, era el, el sí. tipo de, de aguacate, ¿no? El que exportan sobre todo a, a Inglaterra y a, y a Japón, uh -huh. chiquitito. Pues bueno, pues ahí está. Ahí está la información. Pues bueno. Ya hicimos guacamole. <risa> este, Dicen, bueno, es que debería de quedar aquí. Pues sí, sí se queda, pero está bien caro. Bastante, Aún así, bastante. sobre todo. Pero bueno. Señores, hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden lo que bueno, pues tendremos esta y más de las eh, notas informativas durante el transcurso del día. Y recordarles que bueno, pues estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales. Gracias a la gente que tuvo bien de vernos a través de YouTube. Y bueno, Milton, ¿algo más? Pues recordarles que Diero el Volcán en su versión impresa ya está circulando. En puestos de revistas, tiendas kioscos, donde encontrarán toda esta y más información, y también en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, donde están estos videos, sobre todo, pues, bueno, nomás al menos vamos a ver uno. Ya está ahí, en un ratito nueve, nueve y media, se estrena el video para que lo puedan ver con calma, y la nota la pueden leer en el diario impreso. Perfecto, si no nos quema a nosotros, pues bueno, pues ahí está por lo menos el video ya. Exactamente, y el periódico <risa> para que lo lean. Y Milton, ¿hay columna el día de hoy? Sí, hay dos columnas de opinión, una de Juan José Ríos Ríos, en la cual nos habla sobre estos, problemática de tránsito eh, ciudad de grandes baches, lo llama eh, la columna de hoy, y el arquitecto Fernando González Castolo con Puebleando por el Sur, una opción para vacacionar Ah, ahí... Llegó un mensaje de último minuto. Ah, sí. Donde nos comentan que... Pues no pasó otra vez. La, el recolector de basura se les olvidó pasar por el triángulo y la Provipo. Bueno, sea pues ahorita subimos las fotos. Sí, Con la colonia de Provipo. Provipo y... No pasó la basura. Y triángulo, ¿eh? Provipo y triángulo. No pasó el camión de la basura. <coughs> y pues bueno, acuérdense que hace como dos meses pidieron regidores que se revisara la concesión. Y el presidente dijo que no, porque estaban trabajando en ello y pues veamos, todos los pues días. Ya, vi, ya vemos que viene. Todos los días hora, hay ¿no? quejas de que no pasa la basura. Perfecto. ¿Otro bueno, día más? Pues bueno, pues entonces ahorita para. Me raya más al tigre, dice. Uh, sí, lamentablemente, pero bueno. Tristemente. Ya no salgo ni por dónde Escarbal, ya de tanto. Que ya está. Okay. si no, te sale, si no te sale agua, te sale, te sale basura. Sí. Hey. Y si no te sale basura, te inunda, así. Te sale un bache. Te sale un bache. No, está estamos mal. Por eso mejor andar a pie. Digo, aunque también está mal, ¿verdad? Pero pues, a ver qué, qué sucede. Pues señores, vámonos. Y nos vemos el día de mañana, pasito de las 7.30 de la mañana. Ahora sí, ya, ¿eh? pasito de las 7.30. digo, tenemos Ya le compré un tema. pilas al despertador. Ya le, un ya le compré un cable genérico, aunque sea. Pero bueno. Así está señores, gracias a todos ustedes y nos vemos el día de mañana. Que tengan todos ustedes un excelente martes.